pues, como dice el titular, se acabó, se acabó lo que se daba, sí o sí. No hay más. Hasta aquí han llegado por un lado las vacaciones, navidades, todo lo que conlleva se ha terminado. Gracias a Dios. Por fin. Igual que tú no las das, tú no las quitas. Pero, joder, es que pesaditos, pesaditos, pesaditos con las navidades, con los reyes, con papá Noel, con mamá No, tampoco él, con, con todo, o sea, vaya tela. Yo además llevo desde septiembre con las navidades, por aquello de que hay mujeres fotógrafos y ya sabéis, pues, pues todo lo que conlleva eso. Madre de amor hermoso, tremendo. Eh, se acabó, se acabaron más cosas, se acabaron, por cierto, se acababa esta noche, mañana a las 10 de la mañana creo que se acaban. ...a los que no hayan hecho su renovación y tal... ...a los precios guays... ...pues, se acabó... Eh, ...por otra parte... ...el mercado... ...el mercado sigue muy complicado... ...sigue siendo un mercado muy difícil... ...esto no se os debe olvidar... ...porque yo creo que hay gente que se lo olvida... ...se le olvida muy rápido... ...también os digo que... Eh, ...acaba de empezar un año, empieza un año con propósitos... empieza un año con muchas cosas... ...que seguramente va a tener muchas cosas muy buenas... ...también tendrá otras, pues bueno, no tan buenas... Eh, pero lo que sí voy a dar como consejo, ya sabéis que yo nunca doy consejos pero sí que voy a aconsejar una cosa que creo que, que creo que es básica y creo que es importante si tú tienes un objetivo de los cuales ya hablaremos vea por él y que nadie, ningún subnormal ningún imbécil ningún rantamplan, ningún lamebotellas ningún abrazafarolas ningún lameplatos, ningún imbécil vale, eh, te haga que tú ni siquiera gastes un segundo de tu esfuerzo en alguien que te da energías negativas, que viene con malos rollos, que te va a decir, eh, no puedes, que te va a decir, esto yo ya lo sé. Eh, porque, sí, ya lo sé, vete a otro sitio, vete a tomar por culo. ¿Ya lo sabías, pala? Monetiza todo lo que puedas, absolutamente todo. Estamos eh, La oportunidad que está habiendo en, en este tiempo, no es única y exclusivamente por el tema de criptomonedas. Y los lo he dicho 20.000 veces en el canal y creo que es un buen momento enero para empezar. Digo, hay mucha gente que empieza colecciones. ¿Cuántos de vosotros habéis hecho, empezado una colección ahora en enero? ¿Cuántos habéis empezado una colección en septiembre y ya no, ya no la seguís? O, inclusive, hasta esa colección ha parado ya no existe. Alguno, más de uno, seguro. ¿Vale? ¿Cuántos de vosotros, joder, recordar, ¿vale? pensar, en el año 2000 la cantidad de cosas que cambiaban el cambio de milenio encima el efecto 2000 de los ordenadores Dios mío el 2012 ah, los desastres, se acaba el mundo, los mayas y estamos ya en el 23 ya no es el 22, 22, 22, sino en el 23 uno más al que hay que intentar sacarle todo el provecho posible hay que intentar sacar negocio de todo lo que podáis porque nadie va a venir a pagar o sea, los imbéciles, todos estos imbéciles que os van a decir, y estos malos cuñados y estos malos amigos y estos retrasados mentales que os van a decir, esto tú no lo puedes hacer, esto no vale, esto tal, esto cual y mil pegas que os van a poner, mil mil zancadillas de hijos de la grandísima puta ¿vale? no estoy enfadado con nadie, ¿eh? simplemente lo, lo digo porque es así eh, no les hagáis ni caso, no perdáis ni un segundo Nada, cero. Porque ellos son incapaces, ellos no pueden. Por eso quieren que te unas a su equipo de fracasados. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Quieren que seas de su equipo de fracasados. Y por eso van a intentar ponerte en la zacadilla. Y de esto yo ya lo sabía. Y para pa lo que haces no vale la pena. Da igual. Conviértete en una persona de valor para la gente. Y hay gente que... Y lo he dicho alguna vez en, en los, en los, en los webinars con los alumnos, hay gente que se dedica a hacer vídeos comiendo y la gente les ve. Por ejemplo. Y la oportunidad, como decía, no es solamente para las criptomonedas, es para todo, en general. ¿Cuándo, cuando se, te han pagado por hacer vídeos. Aunque paguen poco, pero bueno, hay, hay gente que, que, que es muy válida, que sabe hacerlos muy bien y que hace cosas muy chulas, y gana pasta y hay gente que está buscando un simple extra le dedicas un tiempecito todos los días y a lo mejor ganas, es extra y te lo están pagando por hacer algo además que te gusta y que sabes hacer y que se lo das a los demás ostras, pensároslo, pegarle dos vueltas y vamos a ver si este año le sacamos provecho a las cosas venga, comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso, suscríbete y dale a la campanita bueno, aunque muchas veces vamos a quitar dibujitos nos nos nos da por hacer un zoom tremendo y decimos, wow ostras, estamos subiendo aquí muy bien, hemos pasado este máximo bueno, está guay pero resulta que si nos ponemos en diario la realidad es otra ¿Vale? La realidad es que estamos en un lateral súper aburrido, eh, con un volumen relativo. Eh, ¿vale? Eso es la realidad. Y la realidad es que mientras no pasemos un eh, máximo anterior importante, como podría ser, por ejemplo, este punto de pivote en 21, 300 y pico, no vamos a ningún lado. O sea, el resto es paja, el resto es aire. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Lo más probable es que si no somos capaces de salir de esta zona vayamos abajo, vuelvo a insistir vuelvo a repetirlo, ojo con esto que yo veo mucha gente ¡Ay! Dios, bueno, están viendo los 30.000, digo, guala chaval ¿qué me estás contando? si no somos capaces ni de recuperar los 20 ¿cómo vamos a ver los 30? entonces tenemos todavía eh, margen para caer margen importante para caer vale y es que no hace falta <ríe> demasiadas líneas. No hacen falta demasiadas líneas para verlo. ¿Vale? Mm. Pero bueno, hay gente que sigue creyendo en los gnomos. No pasa nada. Eh, intentaremos, por lo menos en el canal, ¿vale? Aprovechar las oportunidades que vengan este año, eh, juntos. Mm, me gusta mucho lo que veo. Bueno, si sí tengo ya la línea tirada, porque no. <ríe> la línea, esta línea. Me gusta mucho esta línea. ¿Vale? El, hasta a ver si conseguimos pasarla sería un puntazo. Aquí lo intentamos una vez, aparte de los toques que ya llevamos en el RSI. Voy a quitar estas que ya, bueno, pues ya son más antiguas, otras son de cuatro horas, otras son de una hora. ¡Oh! Que me voy aquí, me paso. Y bueno, pues a ver si eh, igual que cuando hicimos esta, ¿vale? Lo hicimos bastante bien. Vamos a ver si podemos aprovechar correctamente esta otra, que creo que sí, yo creo que, que la podremos aprovechar, evidentemente la anterior, esta fue la bomba, eh, esto fue además lo que a mí personalmente vale me indicó, aquí se si ha habido un suelo, aunque aquí falle ¿vale? pues yo entré aquí, pero ¿qué pasó? Hizo esto y esto, y, este, y esta pequeña caída que hubo aquí, a mí me hizo bastante pupa, ¿vale? igual que libré una, me cargué la otra. Pues a ver, no somos perfectos, evidentemente. Pero bueno, luego vino lo que vino. Vino esta cripto primavera, que es la que esperamos este año, 23. Vino el retroceso posterior, como es totalmente normal, y a partir de ahí, un enlace al año 24 para otra subida hacia el 25, 24, 25, ¿vale? Eh, ¿Es lento? Claro. ¿Qué pasa cuando? mirar El mercado está muy plano y se aburre durante bastante tiempo. Pues bueno, unas veces cae en un mercado bajista y en un mercado alcista sube. Lo paje luego vino el COVID, ¿Vale? En un mercado alcista sube. ¿Vale? Pero ¿en qué mercado estamos ahora? De momento bajista. No hay ningún in eh, indicador ni siquiera realmente de cambio de tendencia. Y estamos, fíjate, fíjate, fíjate si lo he ampliado en comparación con los otros, ¿eh? Para para que se vea, ¿vale? Para que se vea. Vamos a venirnos aquí y vamos a hacer comparaciones, porque hay gente que me dice, no, esto no tiene nada que ver con esto. Bueno, eso lo veréis vosotros, ¿vale? Pero esto me aburrí y me fui. Esto me aburrí y yo no sé qué pasará. ¿Vale? Aquí, alcista, para arriba, aquí, alcista, para arriba, aquí. Ya habíamos tocado el suelo, bueno, pero en realidad estamos, aquí empezamos a subir. A partir de febrero estuvo bastante, bastante bien. Eh, ¿Y por qué os digo esto? Joder, que no ya empiezas dando por culo. No, para que lo tengáis muy en cuenta. Que planifiquéis en base a lo que a, a, la historia nos ha dicho anteriormente. Si la historia nos ha dicho y vemos que quizás, quizás, quizás, vale, todavía no hemos tocado suelo, quizás el mercado no esté dando ninguna señal real de que podamos darnos la vuelta. Eh, por, ejemplo, por ejemplo, cuando hicimos esta caída, teníamos estos máximos de rebote, intentamos ir a por ellos una vez, volvimos a caer, ya teníamos... En este, fijaros, ¿vale? En este punto teníamos un mínimo ascendente, pero el máximo todavía no. Ya en este, en este punto, en el siguiente, subida y caída, habíamos llegado a tocar el siguiente máximo y volvíamos a tener un mínimo ascendente. Poco a poco fuimos a por ello y esta vela fue la que nos sacó del hoyo, ¿vale? Pues creo, y llamarme loco, pero quizás en vez de intentar aprovechar todo esto, que está bien, a ver, para Hall, pues eh, sí, claro que sí, por supuesto, pero si yo dije gente que ya me ha dicho ¡ya me he metido todo! ostras, espérate espérate porque a lo mejor tenemos que hacer este rebote tenemos que hacer este otro rebote o este otro rebote yo qué sé, ya veremos ¿vale? pero ¿y si esperas a que llegue esta vela? esta de aquí que nos llevó a la zona de 4.800 desde los 4.100 tampoco hay ninguna barbaridad pero claro era un porcentaje importante al alza un 20% prácticamente subimos en esos días pero una vez confirmada esa vela, y su... Bueno, y la bandera que hizo después, el estandarte, que prácticamente hizo para luego volver a seguir subiendo, te has, has eliminado un riesgo importantísimo. Ya has pasado los máximos importantes, máximos importantes que había que batir. Ahora, de momento, ¿vale? No hemos batido ninguno. Y ahora mismo, pues bueno, cualquier salida por encima de 21.500 y, por supuesto, por encima de 25, es una buena señal. Ya, pero es que me pierdo... No sé, bueno, ya cada uno que haga lo que quiera. Yo pienso que eso, pies en el suelo, esperar y, y ver. Yo de momento ya sabéis que ya os he dicho en estos días, que por lo menos hasta el día 10, que eso es pasado mañana, no iba a hacer absolutamente nada y ya así estoy. ¿eh? Tengo algún algún corto que, que he hecho de alguna cosita, pero nada más, o sea, nada, nada especial. Eh, ni nada, o sea, porque no, no veo todavía, no veo de momento oportunidad pero sí empezar a buscar algún corto en la zona, porque tanto en cuatro horas como en una hora, bueno, pues lo veo que está, estamos muy arriba, estamos desgastados y bueno, pues vamos a ver la fuerza que, que nos transmite pero a partir de la semana que viene estas, estas semanas han sido vacaciones que se han terminado, ya se han terminado ya ese sufrimiento se ha acabado <risa> el sufrimiento, en fin eh, ahora que esperar pues de momento que esperar que a el Bitcoin, eh, los futuros, pues, eh, bueno, a ver con qué con qué ganas, con qué ganas eh, amanecen, ¿por qué? Pues porque la vela que teníamos aquí era de rechazo, si bien es cierto que eh, tenemos un poquito de variación respecto a sus velas a, de, de cuatro horas con las nuestras de cuatro horas, varía un poco el mercado, pero bueno, me interesa mucho la reacción de salida, ¿qué pasa para lo lados del día de mañana? Sabemos que los lunes hay un poquito menos de volumen, a partir del martes, día 10, a mí me interesa bastante más el mercado. Eh, Ethereum, por su parte, bueno, pues ha hecho algo muy parecido a Bitcoin. El Total Market ha recuperado un poquito ahí lo que tenía y la dominancia de Bitcoin ha caído. Ha caído. Eso quiere decir que hay algunas altcoins que están muy contentas y están dando palmas, palmitas, cascabelitas. Bueno, pues mirar, eh, por ejemplo, tenemos aquí a Mana que la veíamos ayer, que decíamos eh, que reclama su zona y efectivamente ha ido por ella. Otro siete y pico arriba. Perfecto, ha estado, ha estado genial. Vamos a ver las ganadoras en un momento. Gala Games la dijimos, a mí que nadie me diga no, no, es que no ha dicho, no, Dije, está llegando está pidiendo ir al siguiente punto de pivote y efectivamente también lo ha conseguido, otro 49%, anchas castillas, eh, y si no pues vais a ver el vídeo de ayer y ya está, y el que se lo ha perdido ay, lo siento, me he perdido el vídeo de sábado, de que no. ay, mala suerte eh ANKR SAN, bueno, bueno, están bastante bien, algunos movimientos bastante interesantes, mira, los velas también estaban aquí GRT, Cílica, una de las madres igual, intentando recuperar sus zonas importantes. Para mí, Cilica, interesante a partir de que, bueno, pues que igual, que rompa líneas de tendencia, ¿no? Eh, como hablamos, por ejemplo, en Gala, vamos a verlo, porque ya que lo tenemos aquí, eh, la línea de tendencia de Gala, súper importante, fijaros lo que está pasando, y ahora vamos a encender la, la luz de Navidad, ¿vale? Vamos a encenderla, vamos a ponernos más o menos ahí, y ahora vamos a encender, ¿qué digo yo, la luz de Navidad? ¿vale? Decíamos que teníamos que pasar primero la línea de tendencia, en primer lugar, segundo, Vamos a las medias. ¿Dónde está? Aquí, all in one. Entonces, estos es son muy buen indicador para el resto. Tenemos cruces positivos, pero ¿ahora qué nos falta? Ahora qué nos falta? Nos falta el cruce de nuestra línea naranjita con la línea morada. Una vez pasado, seguramente hará un pullback a la media de 100, inclusive puedo hacerla a la de 50, ya lo veremos. Pero una vez que rompa, hay señores, que nos vamos posiblemente por encima de la media de 200 al siguiente punto pivote, que para mí está en los 0,07. Y eso es un dinero, eso hay es que hacer un 100%. Desde donde estamos ahora, ya no desde donde rompió ayer. ¿vale? pero Las cosas se, se, se dicen, yo lo he dicho mil veces, que busquemos esquemas de este tipo, porque si no eh, nos vamos a perder cosas muy chulas. Eh, Cardano, por su parte, un 5.53, bastante bien. Eh, Qué más tenemos por aquí las solanas un 5% rose también tenemos por aquí casi un 5% hasta un poquito mejor eh, pero bueno eh, es lo que hay pero cardano fijaros cómo está igual nuestra media moradita rompiendo línea de tendencia de mínimos rompiendo cruce ya tenemos primer cruce que nos lo marca el script y a partir de aquí nuestra línea eh, naranja lo que tenemos que buscar es el cruce con la eh, moradita seguramente se irá a la media de 100 pues probablemente a los 0.33 es un pellizquito eh, de 0,29 a 0,33, hombre, no es que sea mucho, ¿vale? pero bueno, 14% desde la zona de soporte que marcamos, ya lleva un pellizco importante. Entonces, bueno, eh, quien lo vaya aprovechando, enhorabuena a los premiados, muy, muy bien. AVE también, importante. Que también las AVEs, igual que la Arcílica Maker, también por aquí 4%, Coti, otro 4%, súper importante. Ese este tipo de criptomonedas que vayan al alza, BNB incluida, eh, aunque tiene sus, sus propias batallas, están. Eh, muchos exchanges han quitado ¿sabéis, BSC, lo, lo tienen parado, o bueno, vamos a ver qué pasa con todo eso, que tiene su rollo. Eh, igual que uno ha hecho guerra sucia, pues ahora el resto les han dicho ha dicho, pues, pues ahora te vas a joder y nos vamos a quedar con la red de Tron, en vez de con la tuya. Y en vez de moverte a ti tu red, pues vamos a mover a la red de otro que no tiene un exchange como tú. Eh, Filecoin también ha parado un 3%, bueno, bastante, bastante bien en el lado negativo. Así por, por darle un repaso, los cortos de Bitcoin importantes, bueno, aparte de Atlas, que está por ahí también, FIAR, FED, FED había subido el otro día, importante, ¿vale? Ojo con los cortos de Bitcoin porque están llegando a otra vez, ¿vale? Dentro del canal que tenemos, un punto en el que si llega y no rompe a la baja y tiene apoyo, y que es lo más probable, porque fijaros dónde está el RSI, ¿vale? Pues peguen un rebote y nos den un pequeño susto. Pequeño o grande, o no lo sé, como será el susto. Eso ya lo veremos dependiendo de cómo estén cargados los tirachinas arriba o abajo. Bit2MeCrypto.com también está negativo, en el de negativo, Leverage negativos, dinero gratis. Y bueno, pues poco a poco, poco que añadir. Vamos a ver lo importante, ¿vale? importante es sp p saber cómo se comporta el día de mañana. Había roto esta estructura, está en la zona de resistencia, ¿vale? Y de esto vamos a depender con mucho, de esta zona, ¿vale? De romper la alza ir a por esa línea de tendencia sería una insistencia importante si llega a los 4000 y en cuanto bueno pues a los futuros de Bitcoin me interesa mucho esta vela invertida, esa el martes invertido que cerró a ver cómo abre hoy y bueno pues que de momento el fin de semana se ha portado bastante bien porque ha mantenido el tipo bastante eh, bueno pues en una zona interesante para hacer eh, trades en, en el muy corto plazo algún cortito algún larguito que te vaya indicando pero sí que es cierto que bueno pues estamos en zonas en las que poco a poco eh, cuatro horas se va cargando y en cualquier momento, pues igual que... Es sí, muy sencillo, ¿vale? Bueno, muy sencillo, relativamente sencillo. Esto es cuestión de verlo. Cuando llegamos abajo... Llegamos arriba, bajamos. Cuando llegamos de abajo, poco a poco, haciendo el tonto, llegamos arriba, volvemos a caer 50% del canal, subimos otra vez. Caemos otra vez abajo, 50% del canal, otra vez abajo. Y aquí, una vez que hemos rebotado dos veces 50% del canal, lo normal es que lleguemos a la parte superior. Volvamos a tocar 50, intentemos una arriba, y si el mercado es bueno ir arriba, y si no volvemos 50% del canal, volvemos a perderlo, y es así como se juega, y tienes que jugar con esas probabilidades, las resistencias que haya, el volumen que haya, que es el que manda, y el volumen que hay es una auténtica basurilla. Así que poco más que hablar, chicos y chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.